Eh, que están matando la liga. ¿Con qué seguimos, la familia? Señores, eh, a el, este tema que ayer pasó por el desapercibido aquí en San Francisco por el caso de la huelga, que fue el tema de Honguito Guá, eh, metió en un lío. El artista urbano Elvis Manuel Salto Alcántara, mejor conocido como Honguito Guá, se convirtió en tendencia este domingo en las redes sociales. Esta vez por un atropello a dos personas de las que se desconoce su identidad en Villa María, ubicado en el Distrito Nacional. En los videos difundidos a través de Twitter, se ve al cantante salir de una jipeta blanca, en su supervisar el estado del vehículo, del vehículo, luego y posteriormente abandonar en una motocicleta el lugar. El vehículo en el que viajaba el cantante quedó destrozado en parte de en la parte delantera. El impacto provocó la expulsión de la bolsa de aire. Los dos hombres heridos involucrados en el accidente del artista urbano Elvis Manuel Santo Alcántara, mejor conocido como un guito guá, se, en, se encuentran estables, informó di el diario Libre y el director general de la Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Eh, es esta bomba. persona que... que, que, que fueron eh, tiene audio. Ok. Me dicen, me dicen que hay uno grave, eh, aquí en la nota no, no lo aclarece, pero me dicen que hay uno grave y se está pidiendo sangre. También escuché que influencia como el doctor Natra, creo, y el único eh, eh, acudieron a, a, al llamado de los familiares y fueron porque parece que eh, la situación es tan grave y son gente de, de, de, de caso recursos recurso Y tú sabes que no en todas las clínicas y hospitales se tienen ese tipo de personas si no tienen un X seguro y ese tipo de cosas. Y Pero, grave. ¿hasta dónde vamos nosotros a llegar con un guito gua, señores? Bueno, mire, este muchacho no tiene cédula, no tiene licencia. Tiene licencia, tiene todo eso. Tiene porque, no yo creo... Porque se dijo que no tenía licencia, ¿eh? Mira, lo irresponsable de él es que se va. Claro. Y no ha dicho nada hasta ahora. Él se va, fue. Se un dato, voy Después a dar un la dato. presión. Perdón, un dato. Me dijeron que Honguito se fue del hecho porque había personas que le iban a volar arriba, le iban a dar. Por okay. el choque, encojonado. A él le iban a dar. Entonces hubo uno que lo, lo agarró y se lo llevó. ¿Y porque ahí por iban personas que le iban a dar. ¿Y por qué no fue para la policía ¿Eh? o para la mesa? No sé. ¿Qué? Pero ¿Qué? Iba, él se fue supuestamente porque le iban a dar, le iban a... Le, Iban a aplicar en Yo creo que este muchacho que Este muchacho debe, el equipo de trabajo Sea quien sea, debe ponerle un, un stop ¿Tú crees? Ya. A los foques ¿qué? ¿Tiene? No, tiene que ponerle un Oye bueno, Ese muchacho ahí. tiene que ponerle Un chofer y una gente que le diga Mira, se movió, fue para el baño Fue, fue para el colmado, estamos con él aquí ¿Me entiendes? Porque es que es muy necio. A los foques dijo que hay que ponerle un, un grillete, un y una un Para pa ver dónde está. Para saber dónde está metido. Y salieron unos videos de él en la noche, en una discoteca, en teteo. No sé por si eso se que te mismo digo, ver, yo tengo uno aquí. Pa, por, por eso pa, es que pa, te pa, digo, pa, digo que más. él fue por la presión que vio ya en el país. Todo sí. el mundo hablando del tema. Fue que se entregó porque Honguito no estaba en eso. Honguito salió de ahí como si nadie. Yo no veo a nadie ahí atacando a Honguito. Se quedó un rato verificando la jipete y mirando por todos los lados y ahí nadie le hizo daño, que este, yo sepa. Este video fue en, en, supuestamente en la misma noche del, del accidente, si lo ponen a ver ahí. Eh, eso fue de que la misma noche, vega, está con la misma ropa, ve, en una discoteca, después del accidente. Gozando. Entonces yo digo, ¿y ¿en, qué, en qué, qué tiene la mente este muchacho? O sea, choca a dos gente, deja uno ahí casi muriéndose y él no le está dando mente a eso. Ahí, ahí no hay nada, dice el Neto en un comentario. Tú comentaste la incidente aquí, señores. Que es increíble la fiscalía en otro ámbito.